Te enseño cómo hacer tus propios GIF animados para utilizarlos como alertas en tu stream. Bien, lo primero que vamos a hacer es grabar un video y elegir diferentes movimientos y tratar de, en el que nos guste, ¿sí? hacer 3 segundos de ese video ¿sí? para que nos quede algo así en movimiento. Bien, una vez que tenemos el video, lo guardamos y le ponemos un nombre. Por ejemplo, yo le puse GIF perfecto ahora lo que vamos a hacer es irnos a la página vamos a irnos a la página gipi search gipi.com en esta página gipi.com se van a loguear sí, se van a hacer una cuenta en este caso yo me hice mi cuenta con la de youtube y van a poner en la sección crear en la sección crear va a abrir esta pestaña y va a aparecer una sección que dice gif Aquí dice elegir archivo.